Eh, buenas tardes, Vanessa. Gracias por uh, acceder a esta entrevista. Y eh, por favor, me puedes contar de ti, te puedes introducir. Hola, mi nombre es Vanessa Espinosa. Soy de México y vivo en Iowa. Yo me gradué de la Universidad del Norte de Iowa con mi licenciatura en español. También obtuve mi maestría en Iowa State eh, y mi maestría es en educación superior y servicios estudiantiles.